bien hola a todos ju comparto esta imagen esta es la estructura de el estado puro y claro de tu conciencia Este estado en nuestra práctica evoluciona e incluye todos estos aspectos. El primer nivel y Ti, el ser verdadero, es el estado o el nivel de Min Yue. Este nivel de práctica va directamente a observarse en la conciencia pura a sí misma. En el nivel de Mingle, no necesitas usar el pensamiento lógico Solo necesitas observar la conciencia pura. Cuando la conciencia se observa a sí misma. Otras cosas. Por ejemplo, observa el cuerpo, pero a la vez solo se observa a sí misma, y ese es el nivel de práctica minjue todos pueden comenzar a practicar desde este nivel el segundo nivel de práctica es en el nivel del marco de referencia en este nivel necesitamos usar información por ejemplo Pienso en el amor universal. Pienso en la felicidad. Pienso en toda la información positiva. Directamente. A través de pensar. Usamos esa información positiva y poco a poco nuestro marco de referencia crea un programa muy positivo y entonces en la vida cotidiana nuestros, nosotros tenemos pensamientos y emociones y todo se transforma en positivo Por supuesto, este nivel de práctica, tú puedes tener juicios, pero puedes practicar sin juicios. Cuando estamos en el nivel de la conciencia pura, la información prácticamente no, crea un nuevo marco de referencia que no tiene juicios por ejemplo pensamos en amor universal en ese estado y en, y en el estado, estado puro Minjue nosotros solo experimentamos esa información y salimos del juicio y entonces así el marco de referencia se vuelve positivo los pensamientos positivos y las emociones también positivas todo el mundo puede practicar directamente en este nivel hay muchas prácticas antiguas que contribuyen a este nivel de práctica son pensamientos de amor universal son buenos pensamientos el tercer nivel por ejemplo, la práctica budista está en este nivel y usa el segundo nivel de práctica del marco de referencia por ejemplo, la práctica confusionista también trabaja con el marco de referencia haciéndolo positivo sí. son diferentes caminos de practicar los diferentes niveles son formas de practicar todos estos niveles en diferentes estados En el nivel del Chi de la energía, todo el mundo puede comenzar a practicar desde ese nivel, observando el Chi, experimentando el Chi, movilizando el Chi, diferentes maneras. Por ejemplo, el Taoísmo tiene muchas prácticas en este nivel. Los budistas también practican en el nivel del chi la energía. La conciencia se enfoca en el chi y se funde con el chi para conseguir un buen estado de vacío. Y así se crea una energía muy potente y armoniosa en el cuerpo. Puedes practicarlo desde Mingyue, pero necesitas comprender que además que de practicar esos niveles, necesitas practicar Mingyue para transformar el marco de referencia. Aunque ten, estés muy fuerte de energía, y aunque tengas el sistema inmune potente, pero te vas a enfrentar a desafíos o desencadenantes en la familia, en la sociedad que te van a poner a prueba porque las fijaciones aún están en el marco de referencia. Por eso necesitamos saber Y no solo nos quedemos en practicar en el nivel de chi, la energía, la conciencia pura necesita dar buena información para crear nuevos programas. La práctica de la energía es el fundamento para, para llegar a una vida sabia. La vida es una completud donde todos nos interrelacionamos. También podemos comenzar a practicar en el nivel del cuerpo, estructura del cuerpo y movimientos. Y vas cambiando las estructuras del cuerpo. Y los movimientos del cuerpo también cambian el chi. También cambia el marco de referencia. porque lo, lo experimenta, sucede. Pero si solo te quedas en el nivel del movimiento y la estructura del cuerpo y no tienes intención de ir al nivel de la energía, emociones, pensamientos, marco de referencia, Solo te creas en que el cuerpo se hace fuerte, la energía, pero quizás la energía no fluya bien. La energía para hacer crecer, crecer tu cuerpo no es suficiente, entonces tu salud igual no es muy buena. cuando practicamos los otros niveles necesitamos saber en nuestro ser más profundo que para practicar a un nivel muy alto a nivel de Mingyue necesitamos practicar desde la conciencia y hacer consciente al cuerpo desde Mingyue Practicamos de tal manera que llevamos al cuerpo a un estado de chi. A un estado de chi. Cuando cambia ese estado de chi, cambia el marco de referencia. Cuando trabajas de Mingyue, entonces todos los otros niveles cambian. Cuando nos enfocamos en el interior del cuerpo, todos los niveles cambian al mismo tiempo. Y tus relaciones también cambian. Cuando tú... Cuando las relaciones de tu, con tu familia y con los otros van cambiando como el chi interno es abundante en buen estado y armonioso podrás comunicarte con los otros desde un nivel más sabio más estable no, te, no estarás nervioso si el chi no es suficiente y tu ego es muy potente, te pondrás nervioso. Necesitamos ir más, ir más allá del marco de referencia para que el marco de referencia se entre en un estado más libre, hacia un estado más natural. Cuando esto sucede, la, comunic la comunicación fluye mejor y la información también. Y en llegas a un estado muy bueno. Cuando nuestra vida cambia en, en, en nuestro interior, también el entorno cambia. Y así aparece un nuevo mundo. Desde nuestras, desde estas palabras podemos comprender mejor nuestra práctica. Y podemos transformar todos estos niveles hacia la belleza y así este virus influye en menos personas en todo el mundo, por ejemplo. Actualmente influye sobre las emociones de las personas, la energía. En esta situación, los practicantes pueden mantenerse estables. Necesitamos mantener la conciencia muy estable y clara. No seguir a la sociedad. Porque empieza la confusión. Cuando entramos en la confusión y nos liamos, pues todo el cuerpo y todo el campo se lía, se hace confuso. Mantener la mente estable genera un campo de chi estable y crea un fuerte campo de chi y de conciencia para dar lo mejor a los otros brindándoles buena información. Crear, creer en nuestro interior genera un mejor sistema inmune. Ese es el poder de nuestra conciencia. El virus es Chi y todo es Chi. Si nos mantenemos estables, usamos nuestro Chi, el Chi universal, en un nivel de Ming yue de conciencia y de información, para transformar el virus en Chi esto es muy importante principalmente cuando los científicos dan información a la sociedad las otras personas entran en un nivel emocional y puede ser influido Incluso cuando las emociones aparecen, el sufrimiento, de miedo, necesitas rápidamente cerrar los ojos y entrar en Minyue, ¿eh? entrar al interior. Mantenerte un tiempo hasta que entres en un estado armonioso y equilibrado la información negativa el estado de información negativa crea debilidad cuando estamos en un estado de minyue es, despierto el estado interno se hace bello y, y ahí puedes sostener a otros En la vida cotidiana, cuando practicamos siempre, nos mantenemos en este estado. Cuando practicamos nivel 1 o nivel 2 Estar en ese estado de Mingyue, despierto universal, para practicar... Y así creamos un campo de conciencia y de información y enviamos esa información a la sociedad y a todo el mundo. Si todos mejoramos o hacemos crecer ese campo positivo, ese campo de información positiva, podemos sostener a muchas personas ese es un alto nivel un alto nivel y principio de vida ahora todos mantengan su buen estado cerramos los ojos Experimentamos el momento presente. De la conciencia pura, el estado Mingyue despertando es muy gentil con una sonrisa interior. Ha totalmente Mingyue, siente la gran pureza y la gran paz Di Xu silenciosamente para intensificar el estado Mingyue. en el momento presente sentimos que nuestras conciencias van más allá de todo se vuelven a un estado independiente y puro y realmente puedo decir más allá de todo no fear. si es así en el interior no hay preocupación no hay miedo so only... solo Min solo hay paz minju Min puro Dice repetidamente SHU Quiere decir vacío, pero no vacío espacio de la cabeza es un espacio puro e infinito de uh, well, chi. Ningyue despertando va y se funde con todo el chi del universo. espacio universal. Nuestros Minyue puros se funden juntos unos en los otros, sostienen a todos, aman unos a otros, se aman, Esta es nuestra comunidad de conciencia pura. Sentimos que este campo de conciencia es muy estable, muy, muy pacífico. el amor universal está en todo el campo de conciencia sentimos ese amor universal puro despertando Observamos el espacio del Tantien superior. El espacio del Tantien superior. Vacío. es armonioso espacio el amor universal es en el espacio está en el espacio del tantien superior y todo se vuelve bello la conciencia pura y el amor universal van al interior del espacio del cuello espacio del cuello se vuelve muy puro se funde con todo el universo se funde con el campo de conciencia pura poderosa y despierta Me llueva a través de los hombros y brazos Va a través de forma muy profunda. Se funden con el universo. El amor de Mingyue despertando va a alta ante en medio. Observa el interior a un nivel profundo. campo de conciencia desp despierta y en el universo El amor universal de Minjue va al espacio del tantien inferior Observa el interior cada vez más profundamente el espacio del tantien inferior, abriéndose, se funde con el infinito universo consciente y despierto. y el amor universal van a la columna vertebral y al espacio del sistema nervioso central ese espacio es muy puro se funde con el universo el amor universal en Mingyue va a través de los glúteos articulaciones de las caderas y todo el espacio de las piernas y vacío y se funde con el universo consciente Experimenta el estado despierto de Mingyue en el momento presente. Muy, muy estable, muy, muy puro. Mingyue va a través del espacio de todo el cuerpo vacío, todo el cuerpo de Chi se funde con el universo consciente, infinito y despierto, Que ese universo consciente es muy armonioso, muy estable, lleno de amor universal, ese estado consciente del universo. Naturalmente se funde con la sociedad humana. Sentimos que la sociedad humana, el campo de conciencia de la sociedad humana, se vuelve muy estable muy pacífico siente el campo de información de amor universal está en toda la sociedad humana el amor universal está en todo el mundo y todas las personas abren su corazón todos abrimos el corazón y todos profundamente en su interior están en la conciencia pura y en el amor universal lo siente ese amor universal y la conciencia pura es activado, es activado okay. abriéndose. ¿Sí? Gente que es nuestro campo ¿No? universal de conciencia pura está muy estable en toda la sociedad el sistema inmune humano se vuelve muy fuerte y estable suficientemente fuerte para transformar todo tipo de problemas la información de nuestro campo de conciencia se funde con toda la naturaleza a todas partes con el mundo animal con todas las plantas muy armonioso Sentimos la gratitud y el campo de información, de conciencia y de chi armonioso y agradecido con todo el mundo y en el universo, en ese estado de completud. Ahora venimos otra vez al espacio interior. El universo despierto y la conciencia viene a través de todo el cuerpo profundamente. Todo el chi del cuerpo se expande y se vuelve grande todo el espacio se abre se abre y se funde con todo el universo en un estado de consciente y despierto en un estado de amor universal vacío La información de nuestro ADN y la información de amor universal se funden juntas. Y la información del ADN despierta, se vuelve muy bello, muy armonioso. El ADN se vuelve muy sabio. La información del ADN evoluciona a un alto nivel. Como Minyue despierto va profundamente y se funde con el palacio interior de Micmen. Es la parte posterior del tantien inferior, incluyendo riñones en un estado de chi. Minjue va a ese espacio. Es en ese espacio, en ese espacio, la información de amor información de universal de, de Minjue se funde con la información interna, la información del de de ADN. ADN. Nuestra, la información de nuestra vida la información inicial de nuestra vida se concentra en ese espacio esa ese espacio contiene una información que ha evolucionado desde hace mucho tiempo incluso también lo positivo de esa información que nos ha permitido evolucionar ese campo de información Esa información, esa herencia life, desaparece life, y la vida se ilumina. Now, our con ese campo de información natural ese campo de información se vuelve despierto solo mantente en ese campo, no hagas nada no pienses en nada esa información interna en ese campo de información se vuelve ahora un campo natural y despierto es esa información inicial natural se vuelve un campo natural de información solo te mantienes en ese estado en ese espacio Ese es el centro, es el centro fundamental, es el centro que permitirá una evolución a un alto nivel de la humanidad. todo el cuerpo en su interior todas las células la información del ADN todo surge de ese campo de información inicial es el chip prenatal de lo que está hablando Nuestra conciencia de alto nivel despierta, se funde con ese campo siguiendo la ruta de la vida natural la información natural todo el cuerpo de Chi se hace consciente no pienses solo mantente ahí en el centro de ese espacio no tiene límites no hay limitaciones ese estado ese espacio conecta con todo el cuerpo de Chi conecta con todo el universo la conciencia despierta está en el centro de ese espacio y además conecta con el campo de conciencia y con todo el universo no hay interior, no hay exterior durmiendo, despierto no hay intenciones no hay ningún propósito no hay ni un esfuerzo vacío relaja Espacio interior de Migmen, muy puro, muy fino, y todo el universo es uno. Naturalmente, puedes sentir que el espacio de MIG MEN respira, respira y el chi puro conecta con el espacio infinito. la respiración del universo el, el centro de la respiración es infinitamente profundo infinitamente profundo en el espacio interior de Migmen en el Campo de Chi interno Inicial desde lo profundo del espacio de Mik Men experimentamos la respiración de Mik M'en experimentamos el chi armonioso se mueve en todo el gran espacio de chi del cuerpo El espacio de Chi corporal se hace muy armónico y se transforma la información y el amor universal se funde y va a través de todo el cuerpo de Chi todo el espacio de chi del cuerpo se vuelve muy armonioso sentimos la respiración y sentimos el chi del cuerpo muy armonioso, muy ligero muy alegre se funde con el chi universal profundamente y el chi universal nutre profundamente el interior, todo el cuerpo del chi a un nivel muy muy sutil a través de la respiración gentil de Mingmen Siente la naturaleza feliz de Migmen, te le esta respiración. Puedes amablemente y con ligereza tomar una bola de chi. la bola de Chi También es Respiración Frente al nivel de MIGMEN es la completud, el Mingyu es muy relajada, muy, muy pacífica y alegre. armonioso está respirando el MIG la respiración el MIG llega a todo el cuerpo de Chi a todas las células todas las células respiran al mismo tiempo Estamos en el centro de MIG MEN sin hacer nada, sin hacer nada todo sucede. Relaja. Desde Mi el Chi, el campo de Chi, right. inherente, profundamente, abre y cierra. Abrir. Siente el universo. Cerrar. el interior de Man es puro universo Abrir. La Sostén la bola de chica. Elevamos, elevamos el chi despacio, gentilmente. Siente la completud despierta y pura. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi a través del tantién superior. Tanti en medio Tanti en inferior Cubrimos con las manos corazón a corazón las conciencias puras se funden en nuestro campo de chi consciente alrededor de la tierra, en todos los países, en todas partes. Todo está en nuestra conciencia pura, desde la conciencia pura, profundamente en el interior. Enviamos buena información. Esa información transforma todo La humanidad se vuelve muy armoniosa, muy estable. Se vuelve despierta. La conciencia, la conciencia despierta observa el cuerpo en el interior, todas las células. Las células son bellas, fuertes. El sistema inmune se vuelve fuerte, muy fuerte. Mingyue puro y despierto. Se funde con nuestra familia, con todos. crea un buen campo de buena información un poderoso campo de chi dentro del cuerpo de nuestras familias y alrededor de sus cuerpos todo es estable muy armonioso el sistema inmune se vuelve sabio enviamos buena información a nuestros amigos y todo alrededor del mundo a todos todo el mundo y todas las cosas están en nuestra conciencia pura y nuestra conciencia es amor universal en el momento presente ese amor ama a todos todas las cosas todas las personas todos los seres mantenemos este estado abrimos los ojos despacio de Hemos creado un campo de chi, un campo de conciencia muy, muy potente. Muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias.